Listo. Muchas gracias, Iván. Y bueno, agradecerles primero por la invitación a Iván, Francisco, Cristian, Samantha, que nos conocimos. Y bueno, en general al equipo, tanto de OpenLab como de Lab la innovación. Eh, gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio. Me parece súper interesante y también eh, conocer estas herramientas, por ejemplo, esta plataforma eh, es algo nuevo. Entonces, felicitarles siempre por tener estas ideas innovadoras. Y bueno, me presento. Yo soy Álvaro Andrade, soy director ejecutivo de la Fundación Investoria. Trabajamos eh, principalmente en temas de desarrollo sostenible, planteamiento de las agendas de desarrollo a nivel global y nacional, aplicación de estas en la política pública, y también nos hemos enfocado en ciertos proyectos en temas ambientales, de género, de gobierno abierto, donde estamos colaborando con diferentes instituciones. La charla que les voy a compartir hoy va a enfocarse en la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, para que podamos entender cómo aplicar estos objetivos globales a... Eh, los proyectos que podamos implementar. Entonces, les voy a compartir una presentación, vamos conversando sobre eso, y aprovechando también que estamos con las personas que ya están ejecutando sus proyectos, si tienen alguna pregunta, pueden también hacérmela llegar para que podamos eh, conversar. Entonces, solo para confirmar, ahí ustedes pueden ver mi pantalla, la presentación. Sí, ahora la vemos. Listo. Entonces, eh, vamos a empezar y yo les voy a hacer como, la presentación, luego podemos tener también eh, un espacio para preguntas y si no, también si usted tiene alguna pregunta puntual, pueden interrumpirme nomás y podemos conversar sobre la duda que tengan. Entonces, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es cómo aplicar esta Agenda Global de Desarrollo que está ya implementada desde el 2015, que ha sido un compromiso de los países, que en el caso de Ecuador es un compromiso oficial, a través de un decreto ejecutivo, a través de su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y 2021-2025, y también qué representan esos objetivos para las acciones que podamos generar, tanto desde nuestros proyectos como desde nuestras organizaciones. En ese sentido, partimos con una consideración de pensar qué es lo que requiere el futuro, eh, cómo podemos ir construyendo nuestra idea de futuro, qué soluciones podemos ir planteando en los siguientes eh, años, meses. Y en este sentido lo que nos plantea el desarrollo sostenible es que el futuro sea considerado desde las siguientes dimensiones, al menos la social, la económica y la ambiental, como los ejes eh, más conocidos del desarrollo sostenible que interactúan entre sí, los temas de personas, los temas económicos y los temas del cuidado del planeta. Pero a eso se vienen agregando, eh, se agregan también otros eh, otras dimensiones sumamente clave y que se incluyen dentro de esta Agenda 2030, que por un lado son las instituciones, eh, la necesidad de garantizar procesos que vayan más allá de periodos presidenciales, por ejemplo, o que vayan más allá de lo que podemos hacer como personas cuando estamos en cierto cargo o cierta responsabilidad que podamos tener esto, incluyendo también nuestro nivel de acción en comunidad, porque a veces, por ejemplo, representamos a un barrio y hacemos un, eh, muchas iniciativas interesantes, las vamos planteando, las vamos liderando, pero al no institucionalizarlas empezamos a, a hacer que esto decaiga cuando nosotros dejamos de ese rol. O caso contrario, también nos, a, nos vemos tentados a eh, eternizarnos en los cargos de poder porque sentimos que sin nuestro rol eh, nada va a funcionar. Y eso es también por el rol, eh, el, la falla de la institucionalidad que tenemos como país y como región y que es clave también para considerar dentro del desarrollo sostenible en todo nivel. Como les digo, tanto de iniciativas que partan desde algo muy ciudadano como algo de mi, mi comunidad hasta algo ya de política pública que puede ser a nivel de gobierno incluso. Los temas culturales son clave porque cada contexto es distinto y no podemos plantear soluciones idénticas en todos los niveles y es importante que entendamos el aspecto cultural partiendo desde nuestra cultura, por ejemplo, organizacional, no solo la cultura como a veces la tenemos eh, planteada en mi como las tradiciones, sino como la cultura en todo su, su contexto, que tiene que ver con nuestra forma de actuar, de interactuar, y también dentro de eso las tradiciones que podamos tener, pero no únicamente eso. Y finalmente también un enfoque intergeneracional, donde hablamos de compartir tanto ideas clave entre generaciones, llegar a diferentes generaciones, y también considerar que las soluciones que planteen la actualidad tienen que también estar pensadas en el bienestar de las futuras generaciones. En este sentido... Planteamos un concepto de desarrollo sostenible que aborda el cuidado de las personas desde el nivel social, el cuidado y la prosperidad económica desde el nivel económico, el, el, la armonía con el planeta y el bienestar del planeta desde el eje ambiental y le agregamos también la necesidad de tener instituciones sólidas, el enfoque cultural para aterrizar al territorio y el enfoque intergeneracional para garantizar la sostenibilidad de nuestras acciones. Con ese enfoque se ha planteado esta agenda de desarrollo 2030, son los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que nos hacen repensar también o al menos considerar eh, cuál es el enfoque que podemos darle al proceso de desarrollo sostenible. En este sentido, un mensaje que me gusta plantear, porque siempre también podemos tener esta idea de yo no creo en los objetivos, porque de hecho por ONU y la ONU no conoce la realidad de los territorios. El mensaje que eh, Quisiera compartir es que estos objetivos son una herramienta general para que cuando hagamos acciones eh, entendamos qué temas no debemos dejar por fuera. Por ejemplo, el tema de fin de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, objetivos clave como el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, Producción y consumo responsable y, y temas relacionados con el ambiente también, como la acción por el clima, en la vida submarina y ecosistemas terrestres, vida de ecosistemas, ter, eh, submarinos, perdón, vida de ecosistemas terrestres, y dos objetivos que se agregan para esta Agenda 2030 y que no había, por ejemplo, en la Agenda del Milenio, el de paz, justicia e instituciones sólidas, lo que les mencionaba al principio, la necesidad de contar con institucionalidad e instituciones sólidas, para que podamos garantizar los procesos y, por otro lado, el desarrollo de alianzas para lograr los objetivos. En resumen, estos son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Como ustedes pueden ver, eh, son los temas que eh, están en el interés de todas las personas, no es algo nuevo tampoco, pero nos ayuda a concentrar de manera de objetivos, metas e indicadores 17 acciones que podemos, debemos tomar en cuenta para garantizar un desarrollo sostenible. Y en este sentido, si yo genero un proyecto, por ejemplo, un proyecto de sostenibilidad del campus de mi universidad, por ejemplo, debo considerar que haya temas de inclusión, que haya temas que garanticen, eh, por ejemplo, eh, la acción por el clima, que sean amigables con el cuidado del, del medio ambiente, que permitan generar alianzas, que permitan también de, ser, ser inclusivos con diferentes grupos y que los eh, sitios o lugares en los que yo analizo el campus, por ejemplo, sean eh, asequibles para todas las personas, que contaminen lo menos posible el ambiente. Y en ese sentido, solo en este ejemplo ya podemos considerar que, que realicemos, y por eso también la recomendación de ir considerando estos objetivos puede estar por fuera, puede ser... Eh, eh, puede ser que plan... lógica por ejemplo pero está siendo puede en... consideran que hacer una aplicación es una gran solución a los problemas que tenemos de participación ciudadana pero estamos tal vez dejando por fuera un objetivo el día por ejemplo que puede ser reducción de las desigualdades tal vez sentando más alguna brecha estamos haciendo algo peatón está bien pensada en darle este rol que tiene el peatón en el tema de movilidad pero tal vez estábamos excluyendo a ciertos temas por ejemplo el tema de género al hablar del rey peatón estamos tal vez cayendo nuevamente en estos estereotipos o estamos eh, acentuando algún tema de, de roles entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se generan iniciativas y para eso nos sirven estos objetivos, para ver que nada se nos quede por fuera y que podamos ser lo suficientemente inclusivos a la hora de plantear soluciones. Esos son solo algunos ejemplos. Dentro de eso tenemos cinco áreas transversales que hay que tomar siempre en cuenta, que es el área personas, como veíamos desde el tema más social, el área planeta, enfocado más en el eje ambiental, el... Eh, área de prosperidad enfocado en todo lo económico, porque hablamos también que el desarrollo sostenible si bien busca que nadie quede fuera, tampoco busca que eh, todas las personas nos volvamos pobres o eh, bajemos nuestra calidad de vida, sino que también busca generar la prosperidad a través de nuevos enfoques de desarrollo. Y por otro lado se agregan estas dos áreas que les mencionaba a través del objetivo 16 y 17, el área de paz e instituciones sólidas y el área de alianzas para lograr los, los objetivos que eh, tradicionalmente no han estado considerados dentro del enfoque de desarrollo sostenible. Si analizamos tal vez lo que hemos visto en la universidad o en diferentes espacios, siempre nos hablan del eje económico, social y ambiental, pero dentro de esta agenda se incluye al menos el eje institucional y el eje alianzas para poder garantizar la sostenibilidad de las acciones. Y dentro de eso podemos ver que hay objetivos que se alinean de mejor manera a una de las áreas. En este sentido, tenemos que al área personas hay objetivos como el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, que están más alineadas al área persona, Sin embargo, esto no hace que sean excluyentes del eje ambiental o económico, por ejemplo. Solo en el eje, en el objetivo 1 de fin de la pobreza, tenemos eh, metas como, por ejemplo, reducir los riesgos y. y amenazas de personas que pueden ser vulnerables a desastres naturales o a efectos del cambio climático, que ya vemos que puede estar más relacionado con el tema ambiental, así también la provisión de servicios básicos o el tema de eh, presupuestos que destinan los gobiernos a luchar contra la pobreza. Podemos ver ahí ya la relación con temas de alianzas y de instituciones. Entonces, eh, si bien los objetivos tienen más relación en este grupo con personas, no necesariamente quiere decir que dejen por fuera a los otros eh, ejes, sino que solo hay una relación más directa con esta área. De la misma manera, en el área de prosperidad, podemos encontrar el ODS 7, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades y un objetivo que es también muy importante para lo que podamos proponer como soluciones dentro de este lab, por ejemplo, el de comunidades y ciudades sostenibles. Dentro de esto tenemos varios. Ejes y de hecho también en Ecuador hay una agenda de hábitat sostenible que plantea dentro de sus componentes una agenda de investigación aplicada, una agenda de eh, una estrategia de fortalecimiento de capacidades y una posición de la academia frente al desarrollo sostenible. Aquí podemos también generar algunas ideas a futuro que puedan ser de interés para trabajar en los temas urbanos, entonces también les planteo eso dentro de este tema. Eh, podemos ver aquí que hay una relación más directa con lo económico, pero del mismo modo, tienen también relación con el resto de áreas. Tenemos el área Planeta, donde nos eh, analizamos por un lado la provisión de servicios de agua limpia y saneamiento clave para evitar enfermedades, para evitar eh, temas de desnutrición, temas de enfermedades crónicas, eh, desabastecimiento en ciertas comunidades, migración entre campo y ciudad por tema de falta de eh, servicios. Tenemos un objetivo importante también, que es el de producción y consumo responsable. Este objetivo lo que busca también es que podamos cambiar nuestros hábitos de producción y consumo. Tal vez como objetivo no se planteó de una forma tan ambiciosa, pero lo bueno de estos objetivos también es que pueden ser adaptables a diferentes contextos y pueden ser tan ambiciosos como los grupos de personas eh, se planteen cumplirlos. Entonces, eh, es un objetivo importante cómo se plantea el cambio de producción y consumo responsable. Y finalmente tenemos tres objetivos directamente relacionados con el clima, la acción por el clima, eh, donde se traduce el acuerdo de París a uno de los objetivos de la Agenda 2030, principalmente el de eh, frenar el calentamiento global y también de generar acciones para mitigar, de mitigación y adaptación al cambio climático, que ahora también hablamos de una crisis climática por todos los efectos que estamos viendo, sobre todo naturales, que muchos podrían ser irreversibles en el 2030 y 2040. Tenemos vida submarina y ecosistemas terrestres, dos objetivos importantes también para nuestro país. Por un lado, cuidado de la vida submarina, eh, tom tomando en cuenta que incluso tenemos un ecosistema muy vulnerable como Galápagos. Y por otro lado, el ODS 15 de vida y ecosistemas terrestres, que nos habla de gestionar de manera sostenible bosques, eh, cuencas hídricas, ecosistemas montañosos, eh, páramos para también sostener eh, la calidad de vida de las personas. Un dato importante aquí es que el ODS-14 dentro del Plan Nacional de Desarrollo es el más abandonado en cuanto a metas planteadas por el actual gobierno, pero también por los 18 candidatos que se presentaron a las elecciones anteriores. Este objetivo básicamente no fue topado por ninguno de los candidatos y en la, por el actual gobierno tampoco. Entonces, aquí es importante si es que en algún momento ustedes tienen interés de trabajar hay un objetivo que está prácticamente en cero y que deberíamos ver cómo aprender a medirlo y por otro lado ayudar a que se cumplan sus metas. Tenemos el ODS-16 que ya les mencioné que es el que se enfoca directamente en temas de paz, justicia e instituciones sólidas. Aquí podemos ver una amenaza latente para nuestro país, el tema de violencia. Por ejemplo, los homicidios, delitos, agresiones, eh, es uno de los puntos con los que se busca... Luchar también para que podamos garantizar que vivimos en un territorio de paz y trabajar en el desarrollo sostenible, pero así también la lucha contra la corrupción, la transparencia y la necesidad de garantizar que los procesos vayan más allá de las personas. Y finalmente el área alianzas que nos habla de la necesidad de generar eh, vínculos entre diferentes sectores, para trabajar en el desarrollo sostenible. Esto también desde un enfoque de finanzas, tecnología, y uno de esos ejemplos también es el app que nos estamos planteando hoy, generando alianzas, aprovechando el uso que se puede hacer desde la tecnología, desde metodologías ágiles, desde planteamiento de ideas que puedan ayudar a resolver problemas. También estamos generando este proceso de alianzas, y podemos ver que aquí dentro de esas metas podemos trabajar en los temas de tecnología, de creación de capacidades, y también abordar, por qué no, temas de finanzas, comercio y cuestiones sistémicas eh, referentes también a nuestro contexto. Y en ese sentido, se plantea que tenemos, estamos dentro ya de la década de acción y tenemos apenas años para cumplir este compromiso al 2030, que como ven es bastante amplio, pero más allá de eso, la idea es que en cada una de las acciones que podamos hacer, abordemos al menos estos temas generales que nos llaman a la acción y que eh, están interrelacionados. Y en cualquier iniciativa que planteemos, estos pueden ser totalmente eh, aplicados. Entonces, nos hace más un llamado que cumplir como tal la Agenda 2030, podamos incluir estos temas dentro de las acciones que estamos realizando. Eh, como referencia, también recordar que estos objetivos están entrelazados. Es decir, no podemos cumplir un objetivo si no hemos cumplido el otro. Entonces, es necesario que abordemos estas soluciones que planteamos, por ejemplo, dentro de este Lab, de una manera más integral para que no dejemos algún tema por fuera y, y solo por concentrarnos en la solución que queremos dar, sino pensar en posibles externalidades positivas o negativas que nuestras ideas puedan generar. Y dentro de eso lo que les quería plantear es una eh, metodología para ver cómo aplicar estos objetivos dentro de las organizaciones sociales y, bueno, no solo dentro de las organizaciones, sino también dentro de las iniciativas que podamos generar. Para eso hay primero... Eh, Cinco pasos que son obliga de obligatorio cumplimiento y dentro de esos está el conocimiento de los ODS y sus metas. Es clave que si vamos a hablar de estos temas no conozcamos solo cuáles son los 17 ODS, sino que entendamos cuál fue el concepto de la Agenda 2030, en qué línea se planteó, cuáles son sus alcances y también sus debilidades. Por ejemplo, uno de ellos es que esta Agenda eh, en el ODS 5, por ejemplo, se ha limitado a la igualdad de género porque al tener interacción con países eh, que su religión no eh, permite involucrar o no están abiertos a involucrar a otros grupos eh, dentro de los temas de género, se ha limitado únicamente a mujeres y niñas, sin embargo, no podemos dejar de reconocer una realidad que está latente en el país y que tiene que ser también abordada porque existen serias desigualdades, eh, que podemos también reconocer como una debilidad de la Agenda 2030, por otro lado, también si la agenda no es correctamente asumida, estamos dejando por fuera los temas culturales, sobre todo en nuestro país que es eh, intercultural y pluricultural también, podríamos estar dejando por fuera esos temas si no la a, asumimos de una manera adaptada al contexto. Entonces hay también la necesidad de entender cuál es el alcance, pero también cuáles son las debilidades de este planteamiento de los ODS si los asumimos como nos plantea las Naciones Unidas y no hacemos un análisis y una reflexión adecuada para nuestro contexto. Por otro lado, es importante que entendamos que los objetivos están compuestos por 169 metas y dentro de eso en el Ecuador también se han planteado eh, 241 indicadores que están establecidos por el INE, que están homologados por el Sistema Mundial de Naciones Unidas y para eso también es necesario que entendamos que hay indicadores que algunos se pueden medir, otros eh, necesitan un ajuste a su metodología, otros no se pueden medir para que también no nos compliquemos a la hora de intentar medir la Agenda 2030, pero por otro lado también reconocer que una de las grandes debilidades que tenemos es que ni siquiera podemos medir todos los objetivos y peor aún podremos decir si se está cumpliendo o no la Agenda 2030. Aquí hay un eh, llamado también a que podamos trabajar en la medición de los ODS a través de indicadores que ya están planteados dentro de Naciones Unidas, pero que es necesario adaptar las metodologías y, el alcance también al nivel de trabajo que hagamos. Por otro lado, es importante contar con dentro de este mismo análisis de, con un sistema de información estadística actualizada, desagregada y periódica para la toma de decisiones, y esto igual a todo nivel, no solo a nivel de gobierno, sino a todo nivel. Si hablamos de empresas, si hablamos de organizaciones, si hablamos de proyectos, de iniciativas, es necesario que hagamos reflexión sobre la necesidad de contar con sistemas de información y una cultura estadística que promueva también una cultura de evaluación a futuro para analizar cómo estamos implementando y de qué calidad son las iniciativas que estamos implementando. Por otro lado, también eh, es necesario transformar la información en acciones. Por un lado, ya tenemos la necesidad de medir el cumplimiento de los objetivos. Ahora ya sabemos qué debilidades tenemos o qué fortalezas tenemos, cómo transformamos eso en acciones de trabajo. Y luego de eso también reconocer que no todas las iniciativas pueden ser sin costo de bajo costo. Hay iniciativas que requieren sistemas de financiamiento, no únicamente puede ser financiero, pero necesitamos financiar estas iniciativas. Eh, puede ser entre intercambio de, de conocimientos, por ejemplo, intercambio de tiempo, puede ser a través de eh, búsqueda de recursos en, en organizaciones de cooperación internacional o a través de un levantamiento de fondos como ahora está también eh, muy latente en el país el, la moda, de bueno, no una moda, sino más bien una cultura que está trascendiendo hacia lo, eh, el levantamiento de fondos eh, con el uso de tecnología. Entonces es importante también ver cómo podemos aprovechar la tecnología para poder generar un financiamiento para nuestros proyectos y que estos sean también inclusivos para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y finalmente recordar que aplicar la Agenda 2030 y sus objetivos necesita de un trabajo multiactor, porque son diferentes temas, y justo para evitar que se nos quede alguno por fuera, es necesario que podamos juntarnos con diferentes actores para trabajar. No necesariamente dentro de nuestro equipo, pero sí es necesario que trabajemos en una, de una forma articulada e inter, eh, y con una interacción periódica para que podamos también entender cuáles son las necesidades de nuestra sociedad. Dentro de eso, también planteamos... Eh, siete pasos para trabajar ya en la implementación de la Agenda 2030 a manera de proyecto o iniciativa, por ejemplo. Y dentro de eso es primero considerar cuáles van a ser nuestros lineamientos generales. ¿Por qué me quiero alinear a la Agenda 2030? Luego, ¿cómo voy a aplicar esta agenda, a estos objetivos dentro de mis iniciativas? Eh, capacitarme constantemente, generar este diálogo para ir entendiendo cómo puedo aplicar eh, diferentes acciones a la iniciativa que yo tengo y alimentarla justo para no dejar nada por fuera, trabajar permanentemente en un monitoreo y seguimiento que me permita evaluar las acciones que estoy realizando, alinearme con los ODS en, con los que yo voy a trabajar más, incluir a diferentes sectores dentro de este proceso y finalmente comunicar y visibilizar las buenas prácticas que estoy realizando para poder involucrar a más personas dentro de estas acciones. y Dentro de eso lo que podemos ya hacer en la práctica es construir nuestro diagnóstico, nuestro análisis situacional de lo que queremos hacer, entender el punto de partida del que vamos a, a, desde donde vamos a empezar a trabajar, para luego priorizar los objetivos que yo voy, a, yo voy a, a darles más valor dentro de la propuesta que yo realice, definir las estrategias o el cómo voy a, a trabajar en el aporte a estos objetivos dentro de mi iniciativa, con qué actores voy a trabajar para generar las acciones que me estoy planteando, y luego de eso, ya empezar con el proyecto y sus acciones como tal. En ese sentido, tendré una alineación entre los objetivos y las acciones que voy a realizar de una manera clara y no solo enfocarme en lo que dice eh, como enunciado el objetivo. Solo así podemos profundizar en un trabajo de desarrollo sostenible que involucre estos objetivos, pero más allá de los objetivos, que genere acciones concretas para trabajar en el desarrollo sostenible. Y finalmente, lo que les he mencionado también en las anteriores láminas, la necesidad de incluir el monitoreo y seguimiento de las acciones que realizo para evaluar si estoy o no siendo eficiente y realmente teniendo un impacto en las acciones que yo he decidido realizar y de la forma que las he decidido hacer. Con esto, eh, lo que hacemos ya en la práctica es para tener nuestro análisis de situación, entender primero cuáles son mis temáticas de interés. Por ejemplo, si yo quiero partir en un proyecto de cero, y no sé por dónde eh, trabajar. Que me, sé que me interesan unos temas, pero tal vez no logro concretarlo en una iniciativa. O tal vez tengo mi organización, pero no sé eh, qué enfoque le quiero dar a mi organización realmente ya en la práctica. Entonces, podemos partir analizando dentro de las dimensiones que hemos, eh, con, que hemos visto de, de, la, de la Agenda 2030, principalmente, lo económico, lo social, lo ambiental, lo institucional. Ver cuáles son mis temáticas de interés. Por ejemplo, a mí me interesan los temas de erradicación de la pobreza, de poner fin al hambre, de trabajar en reducir las desigualdades, de trabajar en barrios, eh, en barrios marginales, por ejemplo, que son estos que han tomado mayor fuerza a la hora de analizar la pobreza extrema, por ejemplo, que son los sitios donde más eh, pobreza podemos experimentar porque están justo atravesando los problemas que, el, que la zona urbana enfrenta y los temas también que la zona rural enfrenta. Entonces, podemos analizar ahí también, me interesa ese tema. Dentro del ambiental me interesa analizar, por ejemplo, la contaminación o la exposición a desastres naturales o la vulnerabilidad al riesgo. Dentro del institucional, dentro de los temas que yo les he comentado, tal vez me interesa analizar cuál es la política pública que se está realizando para atender a, los, a las personas más vulnerables. Y así una lluvia de ideas de lo que yo considere que son los temas de interés. Con eso podré identificar cuál es el tema que me interesa de mayor, en mayor medida, analizarlo a través de una metodología de árbol de problemas, por ejemplo, donde yo pueda entender cuáles son las causas del problema central que yo he priorizado y qué efectos tiene este problema en las acciones que yo pienso abordar. Por ejemplo, el de pobreza extrema puede ser que las causas sea que no hay suficiente provisión de recursos, que hay muchos asentamientos informales, que no existe, que existe un desplazamiento propio de la política urbana, por ejemplo, para que la gente se acentúe en ciertos lugares, y los efectos de eso, eh, el problema central que causa eso es la pobreza extrema, y esa pobreza extrema luego puede causar efectos como la desigualdad, por ejemplo, puede causar efectos como eh, la violencia, eh, la, la, la eh, mayor crecimiento urbano sin planificación. Entonces, puedo ir jugando con los temas que me gusten para, y que me interesen para poder definir cuál es el tema central de trabajo que yo quiero generar. Con eso empezaré a trabajar el problema, pasarlo a una solución para poder definir cuáles son los fines que yo quiero, los resultados que yo quiero obtener y así también las actividades que yo voy a realizar para llegar a esos resultados y transformar el problema central en un objetivo central al que yo quiero eh, plantear una solución. Con la solución que planteamos, eh, lo que vamos a hacer es, si es que yo, como les mencioné al principio, yo no conozco, eh, no tengo claro el proyecto que quiero realizar, tal vez es necesario hacer algún análisis eh, tipo FODA, por ejemplo, de qué es lo que yo tengo como fortalezas dentro de mi equipo, dentro de mi idea, cuáles son las oportunidades, debilidades y amenazas, pero en el caso de ya tenerlo, tal vez ya solo planteo mi idea y pasaríamos a esta matriz de interacción de los ODS, donde lo que hacemos es poner nuestros objetivos de iniciativa y relacionarlos con cada uno de los objetivos, y si es posible, profundizar incluso a metas. En este sentido, analizo si yo cumplo el objetivo que me he planteado en mi proyecto, por ejemplo, eh, fortalecer las capacidades de personas que viven en situación de movilidad humana en algún tipo de tema que me interese cómo esto contribuye al ODS 1, cómo contribuye al ODS 2, al ODS 3, y lo puedo hacer en una medida del 0 al 3, donde el 0 es nada, no hay una relación, eh, no hay ningún tipo de relación entre cumplir mi objetivo de proyecto con apoyar alguno de los ODS, uno es que hay algún tipo de relación, pero no es directa, dos es que hay una relación fuerte entre lo que yo planteo en mi, en mi objetivo con el cumplimiento de alguno de los objetivos, y tres, una relación totalmente directa. Si yo cumplo mi objetivo, estoy directamente apoyando al cumplimiento de uno de los ODS planteados. En este sentido, podría yo tener cuáles son los ODS en los que trabajo con, mayor, eh, con los que yo trabajo con mayor fuerza y cuáles son los objetivos que tal vez no los estoy trabajando de forma directa, pero también aporto de alguna manera. De esta forma también podríamos hacer, si queremos profundizar más, qué tanto puede estar afectando el cumplimiento de una de mis actividades. Por ejemplo, no objetivos, porque el objetivo es más general, pero si quiero aterrizar actividades puedo plantear esta misma matriz y que las actividades que yo realice, qué tanto están apoyando a cumplir alguna meta de los ODS o caso contrario, si también están afectando a las metas de los ODS. Y como ustedes pueden ver, esta metodología nos permite profundizar tanto como querramos, puede ser objetivo con objetivo o puede ser... Eh, objetivos con metas o también puede ser actividades con metas para que podamos profundizar lo que más a lo que más necesitemos. Entonces, esta es una matriz bastante útil que está planteada también por, me parece que es el Instituto de Ciencias, no recuerdo de qué universidad, pero yo les puedo pasar esta información también, para que puedan profundizar más sobre la metodología propuesta. No es una metodología de, del trabajo que yo realizo en mi organización, por ejemplo, ni tampoco de de Ecuador, sino que esto se aplica a nivel internacional y es bastante útil para priorizar eh, algún tema. En este caso serían los objetivos, pero incluso sirven para priorizar temáticas o problemáticas que yo encuentre dentro de, una, de un contexto que yo quiera analizar. Con eso podemos pasar también a definir el propósito de nuestra iniciativa. Ya tenemos los ODS a los que yo voy a priorizar. La idea sería... Eh, darle un propósito a la iniciativa y aterrizarlo también. En este sentido nos plantearemos el por qué quiero desarrollar mi proyecto, por ejemplo, el cómo lo quiero hacer y finalmente los resultados que quiero tener. Esta es una iniciativa llamada El Círculo Dorado, pero seguramente ustedes conocen también otras iniciativas. Por ejemplo, en algunos proyectos se utiliza el marco lógico, en otros se utilizan planteamientos de proyecto a manera de perfil de proyecto. Entonces podremos, podemos usar varios, pero... Una de las más simples para entender de manera general lo que debo plantear como idea es esta del círculo dorado para entender cuál es mi propósito, el proceso que le voy a hacer y el resultado que busco alcanzar. Con esto tendríamos ya nuestra idea que nos permitiría mapear actores. Ahora voy a entender cuáles son los actores con los que yo tengo más interés en trabajar y los actores que tienen más influencia sobre la idea que yo quiero proponer. Con eso voy a entender cuáles son mis actores clave para eh, poder trabajar con mayor fuerza con estos actores clave que ayudarán en mayor medida a cumplir con el propósito que yo me he planteado. Una vez que tenemos a los actores mapeados, tenemos claro lo que queremos plantear de proyecto y tenemos priorizados los ODS, tenemos que pasar a un paso sumamente clave que es la estrategia comunicacional para comunicar lo que estoy haciendo, para que la gente sepa qué es lo que estoy haciendo, para poder sumar más esfuerzos a mi iniciativa y para poder tener mayor impacto. En este sentido, algunas de las recomendaciones son primero definir de manera clara todo lo anterior, luego definir nuestro público objetivo, identificar nuestros canales de comunicación, contar mensajes y discursos claros. Para esto es importante tener, por ejemplo, una caja de mensajes bien definida para que el, el equipo de trabajo que tengo eh, comunique siempre lo mismo y no, nos, no estemos contradiciéndonos entre el mismo equipo. Recibir siempre una retroalimentación constante es clave porque del público al que llegamos podemos entender qué tan bien o mal nos están viendo de manera externa y finalmente definir de forma clara el nivel de incidencia que queremos obtener. No me sirve de nada, por ejemplo, que a mí me den muchos likes o me inviten a entrevistas si a la final mi idea de trabajo es generar incidencia en la política, por ejemplo, o a, la, o a mí me interesa generar una iniciativa tecnológica y, y veo que me están invitando mucho a medios de comunicación, tal vez me estoy desviando del propósito de incidencia que quiero hacer. Entonces es importante también entender a quién quiero impactar. No necesariamente eh, es un buen impacto aparecer siempre en los medios de comunicación, tal vez estoy desviándome del propósito real que tengo. Lo mismo puede pasar si yo estoy interactuando mucho en redes sociales, pero al final soy un centro de investigación qué está pasando. Entonces es bueno también entender cuál es nuestro nivel de incidencia que deseamos obtener. Y esa es la propuesta planteada de metodología y finalmente con esto les comparto también algunos otros recursos que les pueden permitir entender de mejor manera los objetivos. Dentro de eso están las 170 acciones diarias para aportar a un planeta más sostenible, el laboratorio de aceleración que está llevando Penuda en Ecuador y que bueno, también colaboran eh, varias personas del equipo de, de Lab Innovación en algunas iniciativas de este laboratorio. Algunos documentos de lecturas para personas que se están iniciando en el desarrollo sostenible, como el de Thomas del Tren y el de Frieda a nivel regional. La iniciativa Spotlight, que busca también poner sobre la mesa los temas de género de manera clara para que entendamos cuáles son las brechas existentes. El, lo, una, las lecturas sobre el movimiento del objetivo 11 Comunidades y Ciudades Sostenibles para entender el rol que tiene la ciudadanía dentro del desarrollo sostenible, y finalmente la guía de vagos para salvar el mundo, que nos permite también entender soluciones pequeñas que, con las que cada ciudadano puede contribuir para aportar al desarrollo sostenible. Y con esto concluyo con un mensaje que eh, resalta también que la acción y el local y el trabajo colaborativo son las mejores herramientas para lograr el desarrollo sostenible, y por eso también felicitarles por la constitución de grupos que han hecho y las ideas que están planteando que esto... Si bien va tomando mucha fuerza en los últimos años, todavía es difícil encontrar a personas comprometidas como ustedes que donen su tiempo para proponer soluciones que ayuden a resolver problemas que nos corresponden a todas las personas. Entonces, también aprovecho para felicitarles dentro de esa intervención y cualquier pregunta que tengan la podemos hacer ahora para que podamos también conversar eh, sobre alguna duda que tengan de la metodología, tal vez de algún planteamiento de los objetivos. O también algún ejemplo que quieran plantearlo desde el proyecto que ustedes estén realizando para poder eh, profundizar un poco más. Eso sería mi presentación. Les agradezco mucho por haber escuchado y eh, cualquier pregunta que tengan la podemos hacer ahora. Eh, sí, eh, Carlos. Sí, buenas noches, ¿Sí ¿me oye? Sí, me complace. ¿Sí me oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se me oye? Sí, te escuchamos. Ya. Eh, bueno, complacido de que ya se están aplicando metodologías. Con el micrófono eh, desactivado. De lo que yo había desarrollado con un grupo de, de técnicos en Alemania para el laboratorio Lipsor francés sobre la prospectiva, y uno de los capítulos eh, de software de desarrollo fue micmac la matriz de impacto cruzada con multiplicación acumulada de, de las mismas, eh, que justamente establece a través de las variables que participan, de acuerdo a una gran cantidad de, de N expertos que puedan establecer, o participantes, a fin de compaginar lo que se llaman las variables KPI, las clave, ¿no? Y a diferencia de, de lo, que, lo que noto aquí como matriz de desarrollo, o, matriz de interacción ODS, tiene que ver algo con la eh, oportunidad de involucrar el software mig -MAC, pero no el, el original del Ipsor, que como yo también veo ahí, solamente establece unos puntajes de 1, 2, 3 y 4, creo, el máximo en el software mig -MAC, porque realmente se dan mucho más estos impactos. Son más, eh, más eh, digamos, infin más infinitos, porque al, al ser de peso 1, peso 2, peso 3, que también participamos en el desarrollo del paquete mig eh, justamente liderado por un ecuatoriano también que participó ahí, en r en el software de estadística r de software libre, pudimos ver que también hace necesidad de establecer, no solamente los impactos <tose> estáticos, sino dinámicos en el tiempo. Una propuesta que se, se amplió justamente porque una A afecta o tiene un impacto J sobre una actividad o un evento, un objeto o como quieran denominar en la matriz tipo B, entonces no es necesariamente multiplicado por el tiempo, una cosa es de, como el COVID mismo, una cosa que se, se establece de A sobre B en un mes, en un año, en un día, en un segundo, entonces no se puede multiplicar, y más aún, con algo tan finito como tener la escala 1, 2, 3, 4, apenas, establecer realmente los impactos y de eso la catalogación de forma indirecta para con enigma indicar cuáles son las variables claves, cuáles están en las de fuerte influencia, en las autónomas y en la que es el cuarto cuadrante, que está a diferencia de lo que está planteando ahí en MIGMAG, el cuarto cuadrante no por ser, el cuarto cuadrante es lo peor, sino más bien actúa como medidores, como un termómetro en el clima. El termómetro no cambia la, la temperatura, lo que hace es medirla. Entonces, eso quería ver que si será posible hacerle un poco más, eh, sí, más eh, factible, utilizando sí, mayor claro. cantidad de, de escalas. Eh, sí, bueno, eh, también he usado la matriz Mi'cmac y de hecho también podría ponerte en contacto con la red de prospectivistas de... de de CEPAL. Entonces, ahí se planteó la matriz MIGMAC para analizar la, la Agenda 2030. El problema con la MIGMAC, la diferencia, ¿no? El problema es que la MIGMAC analiza, en el caso planteado para la Agenda 2030 que hizo CEPAL, variables contra variables, es decir, mis mismas problemáticas contra problemáticas que yo priorizo contra las mismas problemáticas y por eso tenemos también nuestra diagonal cero. En este caso, solo es interacción entre objetivos de iniciativa o de proyecto contra los objetivos del desarrollo sostenible. Por eso no tenemos tampoco esta matriz cero y también por eso nos dan los cuadrantes, los cuatro cuadrantes que tú mencionas y por eso también este cuarto cuadrante en lo que tú mencionas es más lo estructural y en este caso sería más lo que, a lo que menos le apunto. Entonces, es resaltar también esta diferencia, por eso no es que son, eh, no hay tanta relación tal vez porque estamos haciendo esta diferencia, pero la matriz MIGMAC nos ayuda mucho más a priorizar cuáles son las variables de impacto que yo voy a tener. Y luego de eso, analizar, o las variables críticas que yo voy a tener, y luego de eso nos puede ayudar a priorizar cuáles son los objetivos en los que yo más voy a trabajar. Entonces, lo que podría ayudarte tal vez desde este estudio de la visión 2030 de CEPAL, que realizaron un análisis prospectivo justo con la matriz MIGMAC, para eh, que tú puedas tener esa referencia por si la, la ves útil. Y lo otro es esta matriz de interacción, es más para entender en qué objetivo puede estar trabajando más o menos. Entonces, eh, sí pueden ser herramientas distintas que se complementen, pero que hay que también tener eh, claro cuál es la diferenciación entre estas, que principalmente es que no analizamos las mismas variables eh, en, los dos, en, en los dos lados, en lo A y en lo B, sino que estamos analizando eh, objetivos de proyecto contra ODS. Entonces, es importante hacer esa diferenciación. Eso, Carlos, no sé si quedó como un poco más claro o si tienes tal vez sí, alguna pregunta. Sí, entiendo, entiendo eso. Justamente uh -huh. hay una característica, las matrices, como son cuadradas, entonces uh -huh. uno dice es una sola matriz, pero no, aquí vamos a ver por la característica de ser matrices usando la, la, ¿cómo es? la, la diagonal principal, que puedo tener uh -huh. una matriz de 4x4, por ejemplo, una, claro. una siguiente matriz de 50x50 y uh -huh. puedo relacionar entre la fila de la que es de 4x4 con la columna, de la 40 por 40, o sea, que no sí. necesariamente tengo que tener eh, todo en una sola matriz, Bien. yo puedo sí. tener el FODA, por ejemplo, todo lo que es las fortalezas, en una matriz de 7 por 7, puedo tener los objetivos, o le digo, los las, eh, obstáculos, las, la, las otras partes del, del FODA, las otras cuatro partes, en diferente cantidad de, y en la misma matriz, y por las características de la inversión de la matriz, si cada una tiene su inversa, la, el conjunto de todas las matrices que están ahí, que a la final es una cuadrada total, también va, va a tener la característica de aplicarse en MICMAC. Sí, en ese sentido sí, y tienes, es correcto esa forma de aplicar. Lo único que quería, eh, creo que ella sería más un análisis entre matrices, entonces lo único que quería resaltar era este punto para eh, diferenciar que esta otra madera es mucho más simple la de interacciones, entonces que sí podrían ser muy complementarias pero que pueden ser aplicadas también en distintos puntos de nuestra priorización de acciones. Entonces, creo que ahí ya podríamos tener algo mucho más claro para trabajar. Y, y con la, la cuestión del tiempo, porque en Micmac, aparte de la escala muy simple, ¿no? De 1, 2, 3, 4, como está en el software, uh -huh. eh, que es de uso libre, pero también adaptado en Micmac de R, además de la escala que se puede ampliar con decimales incluso, se, se tiene la posibilidad con la, o de, con la matriz de interacción eh, también considerar los tiempos, porque nosotros hicimos una metodología, claro. que es incluir los tiempos, porque no es lo mismo que A, impacta B, del mismo uh -huh. nivel en eh, una semana que en un año. No se puede claro, Eso también es 52, clave. Por, es por 52, por, porque hay 52 semanas de un año, ni tan fuerte, ni, tan, ni tanto así. O sea, que una, vez, una cosa es el impacto y otra vez en qué tiempo se produce, como ha sucedido con el COVID. Claro, eso también es importante porque si no estaríamos diciendo estoy apoyando pero no sé en qué medida estoy aportando primero y luego no sé cuándo voy a lograrlo en la, en la medida que yo estoy haciendo el aporte. Entonces sí me parece sumamente clave y, y relevante si se puede incluir esta función y esta, este análisis de tiempo también porque ahí podríamos entender realmente un impacto también porque hasta ahora estaríamos solo analizando si estoy o no apoyando. Entonces lo de tiempo me parece sumamente relevante si se puede incluir dentro de este análisis. Eh, antes de eso, eh, Francisco, no sé si estamos estamos ya fuera del tiempo, entonces también estoy pendiente por si eh, podemos seguir o si paramos ahí. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que <coughs> eh, los equipos que eh, querían conversar contigo eh, ya en, en clave de mentoría eh, uh -huh. pueden eh, <coughs> decidir dónde reunirse, pueden ir a la sala de mentorías que se encuentra a la derecha. O a la sala de ustedes, del grupo que le corresponda. Entonces, por último, no sé, si, si quisieras, Álvaro, podrías ir a la sala de mentorías y si algún este, grupo qui, quisiera conversar con él, pues lo, lo van a encontrar ahí. Listo, de acuerdo. de acuerdo. Les agradezco mucho también por este espacio y cualquier pregunta estaré también, está en, dentro de la hoja general eh, mi contacto por si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Entonces, acá a la derecha, Alora.